Ya la piso, una, dos, tres, no meter el pie, a la cuenta de tres, uno, uno dos, dos, dos, dos, tres uh -huh. Métalo, métalo, uh -huh. eh La uh -huh. entiérrese ahí, de una, de eh. una, una, dos, tres una, dos, tres. <risa> Le la vagina, está la vagina, claramente. Ya, me la no, no, no, no, no, no, no, me no, no, más fuerte? no, tres. no, no, vamos a dañar. no, ah, ¿usted por qué queda con musito, no sé por qué queda como un ciclo vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Dale, vamos vamos vamos vamos vamos ¡Qué vamos vamos ¡Qué Comienza ahí. Ay, marica de la red propio. Miso yo primero. Ay, en una pala. ¡Eso! ¡Cara! ¡Ay, marico! ¡Ay, no, tú no le pasa nada! ¡Estoy grabando! ¡Aplausos de luz! ¡Brindo por ti! ¡Y porque conociste la nieve con nosotros! Ciudad de cantores de ballenas, y de acordeones. ¡Ay, Barranquilla! Yo voy a cantar el no Márica, que es chido. Pues hay varios tipos de ángeles igual. No, pero sí, Yo, veo, claro, sí no, ¿Sí claro. Uy, superculón. Uy, <risa> ángel. culón. El ángel culón. El ángel culón. El ángel culón.